Un cambio real, un cambio que transforme la vida de los ciudadanos de Samaná. Se tal amigos de este espacio enfocado TV, soy Robert González, como siempre en algún punto de la geografía nacional e internacional. Me encuentro precisamente en la provincia de Samaná, en este municipio cabecera Santa Bárbara donde hace apenas minutos el ministro de Turismo, en compañía del Contralor General de la República, las autoridades locales, el senador, la gobernadora y el alcalde de este municipio de Santa Bárbara dejaron iniciados los trabajos de remozamiento de este malecón de Samaná. Una importante obra que contará con tecnología de punta, internet y cámara de seguridad, iluminación permanente en este importante malecón. Se ponen fin a los dolores de cabeza de tantos años de las inundaciones que ocurrían en este malecón. Nosotros, como siempre, pedimos a todos ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y ustedes otro poder estar totalmente enfocados. De inmediato pasamos al inicio de esta obra. El viene acompañado de autoridades locales y de las personas que estarán acompañándonos en el día de hoy en la Mesa de Honor. Yo quiero decir aquí que debemos destacar la presencia del Contralor General de la República quien ha sido un aliado para que esta obra sea una realidad y yo quiero que él salude porque los fondos, las certificaciones de los contratos y la presencia de nosotros aquí hoy, en base no a un palazo para esperar, sino a una realidad, como dijo el senador y la gobernadora Callaíta ahí también, el hombre anda con el dinero y ya lo transfirió. Gracias David, buenos días, honorable ministro y amigo, ...mi gobernadora... ...mi gobernadora porque estaba en la Contraloría... ¿eh? A el Honorable Senador... ...a Nelson, a Papito... ...a Jesús... ...y a los demás miembros de la Mesa de Honor... ...de verdad que para nosotros constituye un enorme placer en esta mañana... ...más que los 30 años que tiene... ...el párroco aquí... ...en el día de hoy... ...porque... En el año 2008, cuando empecé a visitar a Samaná, con esa entrada que daba miedo, y cuando tenía que venir aquí y no podía hacer los trabajos políticos por las inundaciones que acontecían cuando llovía, y que hoy nosotros tenemos aquí, siendo parte del gobierno que encabeza Luis Abinader, y de esa tremenda gestión, que encabeza David Collado, y que yo estoy aquí, David, muy inteligente, para garantizar que la obra no se detenga. Nosotros, que Samaná es nuestra segunda casa porque somos oriundos de Nagua y que afortunadamente no ha tocado trabajar políticamente en la región, nos sentimos orgullosos y satisfechos de ser parte de los hombres y mujeres que acompañan a este gobierno, un gobierno transparente y pulcro de manejo de los recursos, y que me toque a mí certificar el contrato, autorizar el libramiento, fiscalizar la obra para que los recursos se inviertan de manera correcta, aunque en el sector turismo nosotros estamos en paz y contentos con la forma que se manejan los recursos de desturismo. De manera que a los constructores que están aquí no habrá excusa para que la obra se detenga. Porque en cada obra que se desarrolla en esta provincia y en esta Rápido, cuando hay situación con los constructores, me llaman, yo lo siento y le digo, óigame bien. Usted no va a tener el problema con un dinero. Ahora tiene que trabajar. Pero ahí está Pimpe que me llama para el asunto de la galera. Entonces los constructores que están aquí no hay es que se No es necesario en la Contraloría visitar ni gestionar, porque gracias a Dios estamos comprometidos con garantizar que la economía de nuestro país se mueva y depende en gran medida de la Contraloría. Nosotros no tenemos contratos, nosotros no tenemos un libramiento pendiente. Pero si fuese necesario, aquí estamos, para que los constructores me den una llamadita, sea a través del senador, a través del diputado, a través de Nelson, a través de la gobernadora, para garantizar que en el menor tiempo posible, nosotros, toda la gente de Samaná, podamos disfrutar de esa belleza, de todas esas soluciones que vamos a traer con esta obra. Enhorabuena, aquí estamos. Feliz día. Está comprometido públicamente. Don. Semana, registrándose además inundaciones en calles, incluyendo la avenida del Debido a la crecida de los caudales, algunos accidentes en zonas vulnerables viven una situación dramática como ocurrió en años anteriores. y amigo de la provincia de Samaná Señora Teodora Miuli, gobernadora de Samaná Nelson Núñez, alcalde y jefe de esta ciudad Un aplauso para ellos tres Cecilio García, alcalde de La Galera Fernando Rafi Mercado, alcalde del Limón En el Limón entregamos en nuestros primeros cuatro meses la carretera del Limón por un monto de 120 o 126 millones de pesos. Y allí está la carretera que da luz al desarrollo inmobiliario y turístico de ese municipio. Aplausos. General Minor Marzunaga, director de Politur, Inocencio de Jesús, alcalde de Sánchez, Luis Felipe Fermín, director de la Junta de Arroyo Barril, Ramón Aníbal Olea, mi amigo diputado. Un aplauso. Jesús Durán. Presidente del clúster turístico, y aquí quiero hacer una pausa. Esta obra se anunció y se trató de iniciar hace aproximadamente siete meses. Dos veces se declaró desierta la obra, porque en nuestra administración no se entregan obras a amigos, a familiares, a políticos. Nosotros hacemos un proceso real transparente, encabezado por cinco universidades del país, dos iglesias, jóvenes estudiantes y donde es la obra llevamos al clúster turístico y a la asociación de hoteles de esa provincia. Jesús Durán y el señor Papo Bancalari fueron veedores del proceso de esta obra del remozamiento del malecón de Samaná. Y cada vez que se declaraba desierto, Papo Bancalar y Jesús Durán decían, pero de por Dios, es que esa maná está esperando. Y las iglesias, las universidades le decían, el que no ganó, no ganó. Y en esta ocasión, en esta adjudicación, estuvieron presentes en reuniones de más de cinco y seis horas para saber quién ganó esta obra. Al día de hoy yo no sé quiénes son los constructores que van a participar en esta obra, ni me interesa. A mí sí me interesa que la comunidad, las juntas de vecinos, la asociación de hoteles, el alcalde, la gobernadora y el senador fiscalicen que hagan lo que tengan que hacer. Le quiere regalar algo a alguien, que se lo regalen a Samaná haciendo una obra adicional aquí en los entornos del Malecón. ¿Qué? Quería hacer esa pausa y agradecer a Jesús que fue en más de cinco o seis ocasiones a seis tours para participar en esta veeduría. Esa es la visión que tenemos. Quiero agradecer la presencia y el trabajo de Patricia Mejía, Viceministra de destino, quien se ha fajado en esta provincia de Samaná, y en ella al equipo Chanel Peña, Gabriel Español, y a todo el equipo del Ministerio de Turismo, que han hecho un excelente trabajo, junto a Adrien Jiménez, también aquí en esta provincia. Hoy inicia un antes y un después en la provincia de Samaná. Hay obras que no tienen que ser de miles de millones de pesos para ser emblemática, para cambiarle la visual urbanística a una provincia. Y eso es esta obra del malecón de Samaná, debidamente estudiada y analizada por los técnicos del Ministerio de Turismo, para que sea este malecón una zona de esparcimiento y recreación para todos los ciudadanos de Samaná, para los dominicanos que hacen turismo interno y para los extranjeros que visitan esta bella provincia, no se queden dentro de los hoteles, sino que puedan salir y disfrutar, compartir con la comunidad. Esa es la visión del presente gobierno, fortalecer nuestras infraestructuras para que el turismo derrame en toda la provincia un desarrollo económico, derrame las bondades que traen los turistas. Aquí tendremos negocios, aquí tendremos iluminación, internet gratis, tenemos el remozamiento completo del malecón, como ustedes pudieron ver y se, se emocionaron en este video, y yo también y todos los funcionarios que están en esta mesa. Nosotros nos levantamos cada mañana con un peso sobre nuestros hombros de hacer las cosas bien, de trabajar con honestidad, con transparencia, pero sobre todo cargando el peso de la responsabilidad que tiene este gobierno de hacer las cosas diferentes y de llevar felicidad en un mundo donde hay tantas discusiones, tantas divisiones, tantos pleitos en las redes sociales, nosotros nos enfocamos en llevar felicidad. Y llevar felicidad es que aquí van a haber varios pequeños empresarios en los negocios que van a estar aquí, le vamos a dar préstamos, vamos a poder recibir turistas en este malecón vamos a poder tener una zona de esparcimiento y recreación con una visión clara la República Dominicana es el único país que vivía de espalda al mar cuando fui alcalde de la ciudad de Santo Domingo decía ¿cómo va a ser que el malecón de Santo Domingo es una zona oscura abandonada y arrabalizada los hoteles se fueron al casco urbano arriba y los hoteles del malecón estaban con una ocupación de menos del 50% en todas partes del mundo que usted va y se queda, si la habitación de hotel, si hay una casa es, con vista al mar, es mucho más caro, menos en la República Dominicana. Y esa es la visión que tenemos, recuperar la vista al mar en toda la República Dominicana, es, y es el deseo del presidente Luis Abinader. Samaná tendrá una bella y hermosa vista al mar, y nosotros vamos a hacer de Samaná un polo turístico que va a ser ejemplar. Como dijo el senador, con el remozamiento de la entrada a Samaná, con este malecón, con el muelle turístico, esta provincia será un ejemplo, un ejemplo que el mundo entero va a querer venir a observar. Hoy puedo decir aquí que está en el periódico de diario la licitación del pueblo de los pescadores. Las tradiciones <ríe> se mantienen. El pueblo de los es una tradición, es un símbolo. Aquí lo único que hay es un gobierno concentrado en este gobierno y que las cosas salgan bien. Quiero decirle que este remozamiento del pueblo de los pescadores también conllevará las aceras, los contenes, las calles del entorno del pueblo de los pescadores. Vamos a llevar iluminación también en todo el entorno del pueblo de los pescadores. Vamos a terminar y ya el presidente dio el decreto de utilidad pública para los cáncamos que hacían falta en las terrenas con la planta de tratamiento que tenía 15 años apagada, nosotros la pusimos en funcionamiento y ya está de utilidad pública los terrenos de algunos empresarios que se negaban a darle espacio al desarrollo de terrenos. Aquí tenemos que dejar a un lado los intereses políticos, personales y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de Samaná. De la única manera que esta provincia va a salir hacia adelante si nos unificamos, si trabajamos en conjunto y dejamos a un lado la politiquería, los tiempos electorales van a venir. Los tiempos electorales van a venir. Ahora vamos a unificarnos con amor. Aquí está la oportunidad de un gobierno que escucha. Este malecón cada vez que llovía se inundaba y a partir de hoy inicia una nueva época donde aquí no va a haber una gota de agua cuando llueva. De eso se trata lo que queremos hacer. Nosotros estamos entregados a dejar un cambio, pero un cambio real, un cambio que transforme la vida de los ciudadanos de Samaná. Yo me siento orgulloso de estar aquí hoy, acompañado de todas las autoridades, pero me siento aún más orgulloso de acompañar en este trabajo al presidente Luis Rodolfo Abinader, un hombre está tratando de trabajar con armonía, con dedicación, con transparencia. Ayer eran las 7.30 y 30 de la noche, después de un largo recorrido que estuvo por Monteplata y otras provincias de Yamasá, y me llamó para decirme que conocí unos emprendedores que venden chocolate en Yamasá y que por favor hablara con Patricia a ver cómo unificábamos a todos esos emprendedores que venden chocolate y otros artículos para hacer una feria con todos los hoteleros de sus. Y que le compren a esos microempresarios. En esos pequeños detalles nos estamos ocupando, nos estamos ocupando de los detalles grandes también. Hoy, aquí, con el inicio de esta obra, damos un paso hacia adelante en Samaná. Y les prometo que esta obra no se va a parar bajo ninguna circunstancia y que en unos meses estaremos inaugurando la primera etapa y en menos de de un año y dos meses estaremos inaugurando el malecón de Samaná. Que Dios bendiga esta actividad, que Dios bendiga este evento y con alegría, con armonía, todos los que se sientan orgullosos de ser dominicanos, que den un fuerte aplauso. A partir de ahora dejamos a un lado la política y ponemos de frente el desarrollo de Samaná. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. De circulación Asimismo, una plaza principal de entrada con nueve módulos de venta, dos módulos de baño y dos oficinas gubernamentales, así como dos almacenes. Los trabajos están divididos en cuatro lotes. El primer lote contempla el mejoramiento del drenaje pluvial, ...del malecón de Samaná... ...mientras que el segundo tramo... ...a lo oeste del malecón de Santa Bárbara... tramo de esta cobertura especial... ...en este municipio de Santa Bárbara de Samaná... ...de esta provincia Samaná... ...nuestra invitada en este momento... ...es la vicealcaldesa de aquí... ...para conversar con ella... ...qué le parece esta obra... ...de este remozamiento... ...de este malecón de Samaná... ...su nombre y su posición... ...mi nombre es Dorca Van der Horst... ...soy la vicealcaldesa... ...de aquí del casco urbano... Eh, nosotros nos sentimos felices y contenta, primero, porque Dios hizo posible que nosotros tengamos un sueño, un sueño que hoy se ha hecho realidad con el rebosamiento de nuestro malecón, que va a servir para tener nuevas fuentes de empleo, para que nuestras mujeres y nuestros hombres tengan un mejor estilo de vida, para que nuestros niños sean más felices, con mejores fuentes de trabajo. Desde la alcaldía nos sentimos felices y contentas porque nuestro presidente Luis Abinader ha hecho nuestros sueños realidad. Que Dios le bendiga donde quiera que le esté a él y su familia y que Dios bendiga el Ministerio de Turismo. En sentido general, ¿qué le parece el proceso de recuperación que ha tenido este municipio Santa Bárbara luego del paso de la pandemia a raíz de la gestión del presidente y el ministro de Turismo, por favor? Podemos decirle que, wow, esto ha sido increíble, ya que... El presidente trabajó duro para que la pandemia sea erradicada y una de las primeras provincias que pudieron aplaudir con un mejor, menor índice de pandemia, fue la provincia de Samaná. ¿La respuesta de la población en ese sentido al trabajo del ministro de Turismo y el presidente aquí en la provincia? No, la provincia está muy agradecida de nuestro presidente. Lo más rápido, ya que el presidente ha tomado a Samaná en cuenta y ha venido cuatro veces a Samaná. Y nosotros desde aquí... Decimos, wow, señor presidente, es lo máximo que hemos podido tener eh, en dos años, en dos años. Así que nosotros nos sentimos halagados porque Samaná despegó, Samaná ha despegado y nada y sabemos que vamos a tener un mejor futuro. Amén, muchísimas gracias, vicealcaldesa. Amén, Dios bendiga más. Señores, una interesante participación de la vicealcaldesa de este municipio, Cabecera Santa Bárbara de Samaná, no solamente con el remozamiento de este malecón de Samaná, sino como han valorado ellos y ponderado la gestión del presidente del ministro de Turismo, David Collado, en lo que ha sido el proceso de recuperación luego de la pandemia en este municipio Santa Bárbara de Samaná.